Ya perdieron la pelea Cometieron un error fatal al no investigar propiamente lo del Super Saiyajin. Oh. I let my soul in the city since I first stepped in the city.